Eh, buenas, este bueno, soy de Costa Rica, de Alajuela. Y eh, bueno, nosotros lo que hacemos es reciclar para ayudar al medio ambiente por medio de, de, de, de, de, de, de latitas de cerveza, las recortamos bien, ¿verdad? Eh, y hacemos los moldecitos con cartulina en las mismas latitas para ir formando poco a poco. Los pétalos para ir haciendo flores. Para poder hacer un hermoso cuadro. Para poder adornar en la casa. Entonces vamos a necesitar tijeras. Silicón. Eh, la pistolita obvio de silicón. Y cartón. Porque en este cartón lo pintamos con pintura acrílica. Negra. Para poder ir pegando las piezas. Para poder hacer este, un cuadro. Este sería, el, ¿no? este sería el mil de cuadro. Para colgarlo en alguna pared de mi casa o de ustedes, de sus casas de ustedes. Y los invito a reciclar. Gracias. Hola, mi nombre es Javi, soy de España. Eh, me presento otra vez más a la dinámica estas tan chulas que se hacen y esta vez he hecho una moto Harley Davidson de tres ruedas que aquí le dicen Tricimoto y bueno mostraros cómo me ha quedado. Ha sido esta. He utilizado chapa de, de botella. La horquilla la he hecho con alambre. Luego le les he hecho el foco y la visera esta también, con la misma chapa de botella. El motor lo he hecho con las chapillas estas de las latas. Le he cubierto con papel plata de pega un trocito de corcho aquí en redondo le echo los dos asientos y le echo un pequeño baúl atrás espero que os guste Hola, soy Agustín Lemus Castro de la Ciudad de México y ahora les voy a mostrar este diorama que hice para la dinámica que se, que se compone de varias cosas lo que es tela, madera, plásticos y un mecanismo eléctrico con un motor para su movimiento. Espero les guste. Gracias. Buenas, mi nombre es Vivian Salazar Castro, soy de San José Costa Rica. Quiero mostrarles algunos de los trabajos que he elaborado con cartón, con papel, con aluminio, con discos de DVD. Quiero mostrarlos también para que valoren el trabajo del artesano especialmente aquellos que reciclamos y ayudamos a mantener limpio nuestro planeta y sano. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosas, soy de Puebla, México y para esta primera dinámica de este año he creado esta moto con materiales reciclables, hecha de aluminio, latas de energético, espero les guste y nos vemos en la siguiente dinámica. No olviden reciclar y crear arte. Buenos días, soy José Gerardo Farototo de Sabanilla de la Abuela. Hoy les traigo una manualidad con puro cosas reciclables. Vamos a ocupar silicón, lapicero, eh, goma, una pistola de silicón cartoncitos, papeles, de todo lo que tengas a mano. Lo que puedas, todo lo que sea reciclado. Luego cortamos la punta de acá. Ponemos otra más grande aquí. Le ponemos estos acá. Varios. A todo alrededor. Varios. Y así que ya están pegados con la silicona. Le ponemos la cartapesta. Tapando todo. Y así que tenemos todo tapado. Le damos una manita con pintura acrílica, y nos quedaría, de todo eso nos quedaría un hermoso jarrón, como este, para ponerle unas flores y adornar su casa. Buenas tardes, mi nombre es Martín Mejía García, soy de la Ciudad de México, y el material que usé es aluminio reciclado, de latas este, de refresco, de cerveza este proyecto es un, un avión y este y espero este les guste gracias y hasta luego Mi nombre es Ángeles Muñiz, soy de Fernando Zacatecas, México. Para esta ocasión, para nueva dinámica, hice esta combi. Para la cual utilicé lata, pintura, foamy y pegamento. Espero y les guste. Saludos a distancia. Buenas noches, unidos por el arte en lata. Les presento este, pe este pequeño trabajo. Es una camioneta pico de los 50. Aquí le incluí un motorcito, un motorcito de 1.3 voltios. Se los presento. <risa> material que ocupé fue lo siguiente tijeras marcadores pinzas cautín alambre eléctrico cinta de hilar pila pegamento y un motor de 1.3 voltios espero y les guste mi trabajo. Un saludo desde Torreón, Coahuila, México. Saludos, buenas noches. Lady Álvarez, soy de México y la pieza a presentar es un florerito totalmente hecho de latas Buenos días, Néstor Ricardo desde Uruguay les saluda, aquí les muestro mi rata de lata, latas de aluminio, único material utilizado, espero que les guste, allí se ve su hermanita, un saludo, gracias. Muy buenas, mi nombre es Laura Lizondo, soy de San José, Costa Rica, quiero mostrarles cositas de las que hacemos con materiales reciclados, aquí les dejo para que vean lo que he hecho. Un saludo de Valledupar, Colombia, les habla Gustavo Vides, este, como pueden ver, nuestro nuevo pieza en arte en Data. como pueden ver, todo el material reciclable. Les muestro mi nueva pieza del año 2023. Amigos, cómo están? Mi nombre es Denis Tercero, soy de Honduras. Es la primera vez que participo en la dinámica eh, y como soy amante de las motos chopper, pues me propuse a realizar una moto chopper y aquí está. Lo hice con con latas de bebida energizante Monster y aquí está el resultado de lo que es el trabajo que me propuse a realizar. Eh, Materiales pues, normalmente, ¿verdad?, las latas de aluminio, eh, goma eva o foamy, como le llaman en algunos lugares, cable coaxial para lo que son los manubrios, eh, los rayos de, de la llanta son alfileres, y entre otras cositas que, que encuentro por ahí y que sé que me van a servir para lo que es la elaboración de la moto. Espero les guste y espero seguir participando en estas dinámicas que son muy buenas y muy bonitas. Saludos a todos los artesanos de todo el mundo de parte de Denis III desde Honduras. Saludos y bendiciones. Hola a todos, yo soy Fernando Marques, Fernando Marques, y hice esta pieza esta para presentar nuestra dinámica. Desde já, muito obrigado pela, pela colaboração de, e pelo convite. Quero vos apresentar este, este Mini, feito em Portugal. 90% é feito de lata. É um Mini Cooper. Utilizei goma e erva para fazer as rodas. E como bem muitos pormenores por dentro. É um trabalho que eu faço como hobby, que adoro. E pronto, é um trabalho que demorou cerca de 30 horas a fazer. E... E pronto, esperamos pela próxima que consiga fazer mais alguma peça. Muito obrigado. Hola, soy Floribeth Porras, soy de San José, Costa Rica. E para esta dinâmica, o que hice foi fazer tubitos de hojas de papeles, de exámenes, hojas que já necessitamos botar. Las hice de esta maneira para criar este tipo de peças. Espero de verdad que les guste. Son todas con ese tipo de tubitos de papeles. Recuerden que es mejor reutilizar que botar. Así podemos ayudar al medio ambiente. De esta forma hice los niños de la vecindad. Y también hice a este chef. Espero les guste y de antemano agradezco a todas las personas que están participando en la dinámica. Pura Vida, bendiciones.